Soy Francisco Alvarado, yo llegué a esta clínica con peso de 265 libras, gracias a la ayuda de Bienestar Center, bajé hasta 220, eso fue en el, para enero de 2018, y al día de hoy yo estoy pesando 225, me faltarían bajar unas 20 libras más. Obviamente confío en el equipo, en el doctor Machado, en el equipo de Bienestar Center, de lograr bajar esas 20 libras adicionales. En este año, el oficina obviamente me asistió eh, bajar esas libras que me hacen falta, reprogramar mi mente para consumir los alimentos que realmente necesito consumir. Y lo recomiendo 100%. Eh, yo lo viví. Yo estaba con unas condiciones médicas en términos de presión alta, colesterol, triglicéridos, sobrepeso y ahora 6'40, soy 6'34, yo le digo esto funcionó conmigo, hice lo que, me, lo que me dijeron que tenía que hacer, yo lo hice al pie de la letra, no fallé y tuve los resultados esperados, yo lo recomiendo cerrado a mi familia, a mis amistades, a todas las personas que me preguntan, yo recomiendo Bienestar Center para el centro que usted necesita para bajarle peso y ganar salud sobre todo.